Bueno, eh, estamos aquí de vuelta en Los Osobrosos. Eh, agradecerle a la, la diáspora de San Francisco Macorís que nos ve a través de nuestro portal tenedor allá en Nueva York. A las personas eh, el que nos escribió, eh, también en Serie 56. Un saludo para ti, hermano, y todos todo los que nos escriben a través de nuestro WhatsApp, que leemos su, sus mensajes. Y también leemos los comentarios que nos dan en cada video que subimos en las redes sociales. Lo analizamos. sabemos Asumimos la crítica. Nunca nos verá un comentario negativo contra ustedes porque ustedes son los que nos dan el motor de seguir. Bueno, ustedes saben que esto es un programa juvenil. Y como juvenil, nosotros tenemos que apoyar también a, a los muchachos que quieren crecer, que quieren avanzar y que, quieren, que tengan deseo de estudiar. Eh, más que todo, y que tenga que quiera tener una buena preparación. Y nos visita eh, encarga, eh, uno de los muchachos de la iglesia de Cuerpo de Cristo, eh, la que visita a mi esposa, yo la acompaño siempre. Y los muchachos están haciendo eh, pidiendo un aporte a través de una rifa para ayudar a que un, un joven de, de la iglesia eh, pueda tener su computadora. O sea, puede tener su computadora para poder hacer sus estudios, que estudia, ¿qué es lo que es? En, Informática. Informática. Eh, porque sí, porque hay varias, está en informática y te genera si ese sistema, o sea, sí, eh, bueno, no el sistema, software, no, no. que es que casi lo mismo. Eh, bienvenido a Los Osobrosos, para que le explique Muchas a las gracias. personas eh, de qué consiste esta rifa, que están haciendo una rifa. Usted no lo vea tanto como... Un sorteo, un, o sea, un tipo un sorteo, de sorteo. una rifa Es más, para usted apoyar este, a, estos, a este joven, para que pueda eh, eh, echar adelante eh, su carrera en informática. ¿Cómo estás? Bien, bien. En primer lugar, Dios le bendiga. Amén, amén. amén. Yo Gracias. pertenezco, como él decía, a la Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo. Y vine <coughs> en representación de ese joven que necesita una ayuda en sí para comprar esa laptop que va a necesitar en sus estudios, que es informática, como él decía. Esto se basa en el sorteo. Uh -huh. Se hará aquí mismo en, sí. en este canal. si sí, lo prestamos para, para hacer, darle el, el ganador. El sorteo, uh -huh. que será el 10 de, de, enero. de enero, sí, uh -huh. perdón. El 10 de enero, aquí mismo, vía tómbola, eh, el sorteo se basa en un iPhone 6, será el, el celular que se sorteará para ayudar a ese compañero hermano nuestro de la Iglesia Cristiana Cuerpo de Cristo. Sí, tenemos que ayudar. Eh, sabemos las precariedades que muchos dominicanos sí, tienen en, en aspecto de a veces de estudios, a veces algunos, usted como doctor necesita ciertos libros importantes y cuando usted estudia informática, usted tiene que tener lo más básico, un equipo que le pueda representar que es una computadora. Las personas pueden adquirir los boletos. O sea, ¿cuánto, ¿cuánto cuesta el, el boleto? El costo es 100 pesitos. 100 pesos. Así que por 100 pesos usted podrá llevarse un boleto de eso y puede, no solamente lo piense porque saca ese celular, sino también piense que usted va a ayudar a una persona a que avance en sus estudios. Y ese es el objetivo, o sea, ese es el interés del programa, de ayudar a este joven para que pueda eh, seguir adelante y pueda ayudar a nosotros, a nuestra sociedad, para ver que necesitamos más jóvenes que tengan preparación. Y más ahora en este mundo de, de tecnología. ¿Cómo, ¿Cómo las personas se pudieron comunicar contigo? Eh, mi número es, pueden tirarme por WhatsApp uh -huh. o no, llamada normal, uh -huh. eh, 829-756-6786. Uh -huh. Repítelo para que las personas lo puedan guardar. El número es 829-756-6786. Este video lo vamos a subir en nuestras redes sociales de Telenor para que las personas eh, puedan escribirles a él. O también me pueden escribir a nosotros en el negocio de, lo, de los sobrosos y nos no comunicaremos con él. Pero el interés es que apoyemos a este joven a poder comprar ese equipo, esa computadora, que es lo que neces no es pidiendo que estamos. Es para que usted compre su boleto y usted se saque y ahí mismo usted le dé un aporte. Que incluso de uh -huh. manera más fácil, eh, sí. yo dejaré unos cuantos boletos por aquí uh -huh. para que cualquier persona que quiera adquirirlo, no solamente conmigo por una llamada, sino que también pueda venir aquí al programa y solicitar su boleto. Sí, pueden escribirnos al, al, al WhatsApp del programa de, lo, de Los Osobrosos eh, para poder ayudar a este joven. Necesitamos... A apoyar imagen en la educación y gracias por tomarnos nuestro espacio para poder llegar a la familia eh, de República Dominicana y así poder dar que sea nuestro galito de arena para que este joven pueda echar, echar adelante su carrera. Muchas gracias a ustedes. Gracias por, por esta oportunidad que me dan aquí de poder eh, presentar esto y que el Señor les bendiga. Amén, amén. Confiamos Gracias. en Dios que vamos a conseguir ese equipo de, de, de, de, para la computadora del joven y no, los amigos míos políticos que ya después de que pasen la primaria se ya no, ya no aparecen eh, aparezcan a, a menos en esto porque en esto después que después de la primaria ya se van Así o sea no bien. no ya ni el teléfono cogen. Pero recuerden que la campaña no ha terminado, o sea que ustedes van a volver a llamar. Así que llamen y ahí vamos a dar un apoyo de ella. Claro que sí. La juventud es el futuro del mañana y cabe destacar que hoy en día eh, estamos más enfocados en salir adelante, trabajar y hacerle mejores aportes a la sociedad. Y qué mejor que este joven se sienta respaldado por dicha sociedad. Para en un futuro servirle. Así que las personas, a la, a, la, a la diáspora de Estados Unidos, que no ven, los Franco Macorizanos, Estados Unidos, no vemos Vamos a con 20 dólares, con cinco dólares. ¿Para, ¿Para cuándo es? Mm, eso es para el 10 de enero. Lo vamos a rifar aquí mismo nosotros. No para que así. Para podemos... el 10 de enero, ¿cuántos boletos hay? 500. Todos. No, <risa> empezamos, empezamos hay ahora. Hay muchos. Las hay nosotros vendamos. Muchas posibilidades ¿también? de aportar y de ganar también. Así es. Hermano, mil gracias, Dios te bendiga Amén, y igual. No, tenemos fe de que eh, esto se va a resolver. Vamos con un video musical y con retornemos, tenemos cine. Si es que es el calvo este, eh, aparece, bien, aparece. Claro, gordo Cotizado, es decir, eh, dale, el